¿Todo Walter? ¿Todo bien? Todo bien, Walter? Walter, bien? Man, pero vos no pasás ¿Eh? No, pará, está en la... claro, libre, por ¿Eso es ¿Qué estamos haciendo? Bueno, le estoy explicando al joven que no puede ingresar Está con zapatillas ¿Y vos te viste? ¿Tenés el físico de Mr. Mundo y usás las camisas de tu sobrinito? Uh, un día uh, vas a terminar un poco fuerte y le sacás el ojo a uno a un botonazo ¿Qué le queda, Roberto? Que no te fijes más en las apariencias y que lo dejes pasar al muchacho Claro, lo que importa es lo de adentro, ¿no? Sí, es verdad, a mí me pasa ¿Se creen que soy un bruto y detrás de todos estos músculos hay una persona? Claro que lo sé, soncito. Dale un abrazo al muchacho y déjalo pasar. Vamos a tomar una Schneider. Cerveza Schneider, porque lo que importa...